Buenas tardes, al ser las 12 en punto, Laura Martínez les da la bienvenida al, al análisis y discusión, ¿por qué no?, virtual, convocado por el Semanario Universidad para precisamente referirse a las medidas económicas anunciadas a las 10 y 30 de la mañana por parte del, del gobierno para resolver la crisis que ha generado la pandemia del COVID-19. Aquí en nuestro país, muy esperadas esas medidas y tengo a bastantes analistas este, esta tarde, que por cierto agradezco a todos los seguidores y seguidoras de nuestras redes sociales que estén apuntándose aquí con nosotros eh, y que nos hagan llegar, por supuesto, también sus comentarios. Eh, y muy interesante, vamos a entrar en materia porque son varias las medidas eh, con las que vamos a iniciar, entre ellas el anuncio de un fondo de 900 mil millones de colones uh -huh. con dinero proveniente de la banca estatal, en términos generales, para otorgar créditos a tasas preferenciales. Esa es una de ellas. La otra que llama muchísimo la atención es la que tiene que ver con eh, poner en marcha, de alguna manera podemos decirlo, un plan eh, de inversión pública por 3,1 billones de colones, destinados a todo lo que decíamos y que es ahora pública y que podría generar 109 mil empleos. Esas son las estimaciones de las que habla también gobierno. Igualmente en vivienda eh, se anunció un plan de construcción de 40 mil metros cuadrados que generarían 3 mil empleos directos de manera rápida. Por lo menos eso es lo que se espera y eh, se habló de reforma a la ley del Instituto Nacional de Aprendizaje, se habló también de flexibilidad laboral eh, y mm, me parece por allí que esas serían básicamente, o en síntesis no, perdón, olvidaba también el, los recursos que están dirigidos a capacitación eh, con capital semilla mm, re, un plan de atracción de inversiones de otorgamiento de capital semilla no reembolsable y capacitación para exportación de 200 mil pymes ¿Verdad? Eso es muy importante. Eso va acompañado de una ley. Y, creo, ah, bueno, por supuesto, el cultivo de cáñamo, que ha sido muy polémico, del, sobre el cual se ha hablado eh, por parte de diferentes sectores. Eh, para el de, se, se habla de cultivo de cáñamo para industria, para el desarrollo de la agricultura, de precisión y lanzamiento de una plataforma digital. Bien, esas son las medidas. ¿Y quiénes nos acompañan? Esta tarde aquí... Eh, convocadas por el semanario universidad. Bueno, eh, inicialmente estamos eh, compartiendo esta tarde con Sofía Guillén, economista, consultora y docente de la Universidad de Costa Rica. Buenas tardes, Sofía. Buenas tardes, un gusto estar por acá. Bastante que conversar sobre las propuestas de reactivación. Así es, nos acompaña también Laura Bonilla, ella es presidenta de la Cámara de Exportadores. Bienvenida, doña Laura. Es, me, uh -huh. Estamos teniendo problemas con el audio de Laura Bonilla, voy a decirle Laura Bonilla porque eh, estamos aquí con... Buenas tardes, ¿me escucha oh, bien? Gracias. Adelante. Buenas okay. tardes. Buenas tardes, eh, gracias por tomarme en cuenta y un gusto compartir con las demás panelistas. Sin duda alguna. También está con nosotros eh, Roxana Morales, ella es... Eh, economista del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional. Bienvenida, Roxana. Muy buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad y estar en este panel de lujo, la verdad. Para nosotros, más bien, muy un enorme agradecimiento. Y también, este, Monserrat Ruiz, ella es de la Cámara Nacional de la Economía Social Solidaria y formó también parte del Consejo de Mujeres. Gracias, Monserrat, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a usted, doña Laura, por la invitación. Muy valioso el espacio. Muchas gracias. No, para nosotros, pues bien. Nos vamos a ir de inmediato con la primera pantalla, vamos a compartirla, y está relacionada con el tema número uno, eh, que tiene que ver, por supuesto, con el, el monto que se anunció, el, los, los recursos que se anunciaron por parte del gobierno, esos 900 mil millones de colones para financiar Créditos a empresas, lo vamos a compartir con ustedes. Eh, allí están, para quienes nos están siguiendo, 900 mil millones de colones. Eh, esos 900 van a provenir de la banca estatal, decíamos, ¿verdad? Eh, son para otorgar créditos con tasas preferenciales a empresas en todos los campos. Ahí eh, estamos hablando entonces de turismo, de restaurantes, del área de la cultura también se habló. De la construcción, de la agricultura, eh, del comercio, por supuesto. 900 mil millones de colones. Y que esos 900 mil millones de colones se usarían para financiar, eh, es algo muy importante, para financiar capital de trabajo, lo que incluye pagos de planillas, materiales, por ejemplo. Y... Se habla de que en los próximos 15 días, eso por lo menos anunció la ministra Garrido, Pilar Garrido, este plan fue presentado por ella, la ministra de Planificación, como miembro del Consejo Económico y Social de Gobierno. Eh, entonces, bueno, ese anuncio eh, pretende, ese fondo, equivale al 2,3% del Producto Interno Bruto. Sobre ese fondo, sobre esa disposición, quisiera que, por favor, ustedes lo valoraran, lo analizaran y lo vieran. ¿Cómo lo mide mmm, eh, Laura Bonilla, de la Cámara de Exportadores? Bueno, de la ruta económica eh, que dio el gobierno hoy, pues, COVID-19, nosotros rescatamos, de todos los puntos, el que rescatamos es este anuncio, que es en realidad una medida nueva, y esos 900 mil millones de colones para financiar el sector productivo, por supuesto, verdad que lo vemos muy bien. Sin embargo, a nosotros nos preocupa este el, el, los, el, los tiempos para aplicar, eso tiene que ver a muy corto plazo, porque en realidad lo que ocupamos es reactivar esto. Lo que nos preocupa también es que no sé si ya la directriz se tiró a los bancos o esto nada más fue un anuncio. Nosotros esperamos que ya la banca esté enterada de esto y pues nos preocupa las condiciones que se van a definir, las tasas, los plazos. Eh, nos hubiese gustado hoy tal vez una información más concreta, pero sí creemos que sería algo que se debe de impulsar de inmediato para poner el sector productivo a trabajar y volver a, a incluso yo hablo de resurgir la economía de nuevo. Uh -huh. eh, Su opinión, Roxana Morales. Sí, a mí me parece que es muy positiva esta idea. En realidad, me parece que inmediatamente se firmó algún decreto sobre este punto, porque no solamente se hablaba de los 900 mil millones de colones, sino también era como un incentivo o más bien una solicitud hacia los bancos públicos de eliminar lo que llaman la tasa piso, ¿verdad? También, porque actualmente la tasa básica pasiva se reduce y los bancos tienen una tasa piso y más allá de esa tasa piso no, no bajan las tasas para el público. Correcto. Entonces la gente no está siendo beneficiada. Sin embargo, es una medida un poco limitada porque solamente para el sector público hacen un sí, llamado sí. y bueno, habría que ver qué tanto efectivamente se va a realizar. ¿Qué me preocupa a mí? Bueno, es cierto tenemos esta cantidad de recursos, me imagino que son recursos de los propios bancos que ya tienen a disposición. Hay un exceso de liquidez, podríamos decirlo, en el sistema financiero porque el crédito viene prácticamente contraído desde ya hace bastante rato. Y bueno, entonces había una liberalización de recursos. Recordemos el año pasado que se redujo el encaje mínimo legal. Habían muchos recursos y los bancos los mantenían dentro del mismo banco central eh, eh, sin utilizarlos. Entonces yo me imagino que es parte de esos recursos. Pero ¿qué me preocupa? Yo puedo a esos recursos si yo soy productora, pero si en este momento esta crisis me ha afectado, posiblemente esté dentro de esos periodos de moratoria de pago de intereses y posiblemente no sea ni sujeta de crédito porque no voy a pagar en estos días. Entonces, ¿cuál va a ser la acción para que estas empresas o esta población que está siendo afectada ahorita pueda acceder a estos recursos sabiendo que hay dineros que está debiendo? porque no, no ha podido hacer frente a, su, a, a la actividad productiva y a sus deudas, ¿verdad? Entonces, ahí queda duda cuál va a ser el acceso a esta gente. No solamente ocupamos tasas de interés bajas, sino también las condiciones para acceder a, esas, a, esas, eh, a esos créditos, así como los plazos, se habló de las garantías también, pero bueno, esa parte queda, queda un poco en el aire. Sí si me hubiera gustado que el gobierno hubiera tomado un poquito más de tiempo y explicar un poquito más estas medidas porque lo que tenemos es un punteo y entonces nos genera muchas dudas y sí las vemos positivas pero eh, cuál va a ser la efectividad de qué condiciones ahí es donde empezamos a especular y ocuparíamos mucho más información eh, clara sobre este tema mm, sí piensa lo mismo Montserrat Ruiz de la Cámara Nacional de la Economía Social bueno es interesante Todas las propuestas fueron muy generales eh, y muchas de ellas son de las mismas que venían pre-COVID, este, no hay acciones concretas y en este caso, pues sí, el, los 900 mil suena muy atractivo, pero ¿qué nos preocupa? Por ejemplo, simplemente implementa la directriz para eliminar las tasas PISO. Pero hay una cláusula abusiva prohibida en los países OCDE eh, donde de, interfiere directamente con, este, con esta directriz y que solo para bancos estatales. Eso es un tema que eh, nosotros pretendíamos también escuchar de que toda la banca, toda la banca, tanto pública como privada, eh, pues iba a estar en, en, en un tema como estos. Y que, que ahora la banca estatal tiene menos del 50% de crédito total y es una acción a medias y sesgada. Eh, refiriéndose a lo que dice también eh, nuestra compañera Roxana, no se habla del sobreendeudamiento en que están hoy muchísimos costarricenses y muchísimas costarricenses, eh, se obvian ciertos temas como requisitos y después... Mm -hmm. Sí, nos, da, nos da a entender que en efecto el, el dinero está, pero ¿cómo lo vamos a acceder y cómo lo vamos a utilizar? Eh, hay un sector privado muy debilitado con todo el, el tema de, de la COVID. Entonces deberíamos analizar también que si en efecto es una buena medida, debería traer eh, acciones más concretas y positivas para, para los ciudadanos y ciudadanas acciones más concretas eso dice Monserrat eh, Sofía Guillén, usted piensa lo mismo 50% del crédito total está en, menos de 50% del crédito total está en banco, dice Montserrat. Sí, me parece que posiblemente aquí vamos a coincidir las cuatro eh, en que es una medida que pareciera ser positiva pero que debido a eh, la amplitud con la que se habla en general en la conferencia de prensa, pues no podemos tener más detalles. En la mayoría de estas iniciativas, y ahora más adelante podemos hablarlo, a mí me quedan dudas, signos de interrogación sobre qué significa flexibilizar el INA, qué significa flexibilizar jornadas, eso, eh, para que podamos decir en blanco y negro eh, los detalles de cómo mejorarlo, o si sí si estamos de acuerdo o no, nos va a tocar eh, Ver un poquito más los eh, punteos de qué significan en la práctica. Ahora, concretamente con esta iniciativa sí. yo voy a coincidir en las preocupaciones que se han expuesto acá, la número uno cuáles son los requisitos para acceder y en eso me parece que Roxana hace un señalamiento importante muchas de estas empresas puede que ya vengan mal debido al propio escenario de la pandemia y que estén dentro de plazos moratoria es decir, que ya le deban que ya hayan tenido que hacer arreglos de pago con los bancos, esas empresas pueden o no pueden acceder, no queda claro cuáles son las condiciones de tasa de interés, los plazos de pago porque eso me lleva a otro elemento no solo es que estas empresas pueden ya venir mal de la pandemia sino que además dependiendo del sector productivo al que se dediquen puede tomarles mucho tiempo recuperarse y esos tiempos pueden ser muy heterogéneos entre los diferentes sectores, no es lo mismo para una empresa destinada al turismo nacional recuperarse que para una empresa destinada al turismo internacional que para el sector agropecuario inclusive el sector agropecuario es muy heterogéneo entre sí mismo, entonces esos plazos plazos de tiempo, la banca las va a considerar, no los va a considerar, ¿cómo van a operar? Me parece que en términos generales es positivo colocar recursos disponibles para el sector productivo pero tienen que pensarse muy bien las condiciones sí. que no solo tendrían que pensarse en el sector público sino también en la banca privada para no terminar de ahogar en deudas impagables o difíciles de afrontar a las empresas que creo que es un cuidado que tenemos que tener pospandemia post -pandemia, el estado costarricense tiene que preocuparse de no endeudarse de más y también las empresas tienen que preocuparse de asumir deudas que realmente van a poder pagar entonces estas condiciones tan complejas, tan llenas de incertidumbre, eh, lo que nos indica, o por lo menos yo lo que esperaría, es esperar a ver cuál es el decreto o la propuesta puntual con A, B, C y D condiciones para ver si realmente son condiciones viables. Una última cosa que quisiera decir sobre este crédito. Recordemos que la mayor parte de las micro y pequeñas empresas trabajan en la informalidad, es decir, son empresas que no se han inscrito formalmente ante el MEIC, ni siquiera ante estas categorías. Entonces, muchas de estas iniciativas, parte de los requisitos que tendríamos que pensar es si están diseñadas explícitamente para empresas formales o no, porque ya de plano la informalidad te limita el acceso a la banca y la una gran parte del sector productivo, de subsistencia trabaja desde la informalidad, para lo cual en esta serie de medidas que se dieron yo sigo sin ver salidas. Para ese sector informal me parece que sigue estando difícil la situación y que sigue sin haber un plan de contingencia para él. Me pregunto ¿podrían las empresas exportadoras eh, Laura Bonilla, del Cadesco, eh, Monserrat Ruiz de la Cámara Nacional de la Economía Social Solidaria, ¿podrían eh, sumarse, lo ven viable eh, sumarse a asumir eh, pre, préstamos en este momento de esos 900 mil millones de colones ¿qué dice Laura Bonilla? Bueno, yo creo que de lo que está haciendo falta aquí por supuesto un tema de financiamiento para, para poder hacer una reactivación económica definitivamente, Entonces, esto es vital por eso digamos, eh, hablaba de que rescatábamos ese punto ¿verdad? El problema es que como decían las compañeras de ahí Ahorita quedamos en, en, en el mismo punto porque no sabemos si todas las empresas podemos acceder se han retrasado, las que no han podido cumplir con las tasas. Nosotros, de hecho, eh, quiero comentarles que nosotros enviamos un pronunciamiento, incluso se lo enviamos al señor presidente, y uno de los puntos que incluso le, nosotros le solicitábamos al, al presidente era la revisión de parámetros de valoración del riesgo por parte de los entes Reguladores del sistema financiero, porque no nos pueden seguir este, tomando para darnos un préstamo con los estados financieros porque las ventas se bajaron de todos. O sea, el que diga que no le repercutió el COVID, no sé si existe, ¿verdad? Pero mínimo, yo le pregunto a la mayoría de la gente, la gente me dice: mira le habrá un 40, un 50, un 30 y turismo un 100, ¿verdad? Entonces, eso nos preocupa montones. Vamos a poder. Y más bien le devuelvo la pregunta y ojalá que estuviera que, que aquí a doña Pilar. Vamos a poder acceder. Y eso fueron, digamos, en, en esto hoy que quedaron muchas dudas. Y lo más preocupante es, sabrán ya los bancos nacionales, porque... ¿Qué pasó la vez pasada cuando incluso, yo incluso se lo mencioné en un momento que tuve la oportunidad de la señor presidente, señor presidente, baje la directriz. ¿Recuerdan cuando nos dijeron que nos iban a, a permitir durante tres meses eh, no pagar la cuota, Pero cuando usted llegaba al banco, se encontraba obstáculos, no te atendía, no podías ir, teníamos una limitación de, de, de, de distanciamiento, mm. y entonces, vieran cómo costó, que, que, que los bancos que bajaran esas directrices del señor presidente y entonces hoy volvemos a lo mismo, ¿verdad? Como decían las compañeras, vamos a tener acceso a eso. Y es una gran apuesta de mil, casi de 900 mil millones de colones que eh, decía Montserrat, eh, las empresas a ustedes, eh, ¿cómo lo ven dentro de ese grupo que está reunido en la Cámara? Bueno, es... Es complejo. Nosotros hace eh, un mes le presentamos al señor presidente una serie de propuestas con diferentes líneas y diferentes ejes. Unas de estas eran en materia económica y solicitábamos préstamos blandos con urgencia para MIPIMES y organizaciones de economía social solidaria. Definitivamente el apoyo a estas 200 eh, MIPIMES, exportadoras, que ojo, eso es una pequeña parte del parque empresarial exportador MIPIM, Exacto. porque hay más de 2,500 dentro, de, dentro de, de la inscripción y de estas 60,000 mipymes que existen en, en Costa Rica, donde la variable, como lo decía doña Laura, de poder nosotros hoy invertir por medio de financiamiento requiere una serie de requisitos que no se están brindando las moratorias las moratorias deben también eh, alargarse más no estos tres meses que se dieron en fin nosotros mantuvimos una serie de propuestas donde también estábamos hablando del mismo del mismo reglamento de, de poder tener el tema del cambio en el marco regulatorio del sector financiero del Conacif que permita a las instituciones en este caso de, de, de diferentes sectores apoyar a las empresas en la economía variando el parámetro patrimonio y utilidad eh, y, otras nom y otras normas de financiamiento pues también he sido parte de, de la preocupación que yo hoy pondría no en duda Vuelvo a retomar lo que, lo que decía al inicio, son líneas muy generales que siguen manteniéndonos en la expectativa del qué va a pasar o de cómo vamos a ejecutar o hacia dónde vamos a dirigir realmente los esfuerzos desde los sectores privados porque todos estamos tratando de subsistir en este parque empresarial para sostener el empleo, para sostener las economías territoriales y locales, para sostener al pequeño y mediano productor agro y pequeña productora agra, eh, eh, agrícola también, que ese es otro tema. No escuchamos eh, mujeres. No escuchamos tema mujeres, ¿qué pasa con las mujeres? Hoy son doblemente vulnerabilizadas en, en, en momentos de crisis y no hemos escuchado tampoco pues, eh, apoyo. Podríamos pensar que lo toman dentro del Gran Parque, MIPIMES y demás, pero deberían existir acciones un poco más eh, concretas a favor de esto, igual que las mismas subvenciones, no escuchamos de subvenciones. ¿Qué va a pasar cuando ya se acaben estos tres meses, que esto es ya para junio? Las medidas fueron de abril, mayo, junio. Entonces, eh, sí creo que en materia de MIPIMES y organizaciones de economía social solidaria no, no son acciones que de pronto no van a, a repercutir. Voy a pasar con el siguiente tema y voy a empezar con las dos economistas. Eh, también porque eh, voy a pedir la pantalla que, que es siguiente porque tiene que ver con obras de infraestructura. Hay una gran apuesta a las obras de infraestructura. Se habla de 3,1 billones de colones eh, y, bueno, se habla de poner a trabajar. Y ahí está incluido inclusive el tren eléctrico, un proyecto que en realidad, cuyo, bueno, si se aprobara, eh, vería la luz dentro de cinco años, no en este momento, ¿verdad? Eh, se está hablando de la proyecto limonal barranca se está hablando del diseño de la nueva torre del hospital méxico y se está hablando también del nuevo paso a desnivel de la bandera eh, esos unos de los proyectos son algunos de los proyectos que allí se citan eh, también se habla de las de 72 mil millones de colones en centros educativos verdad 250 centros educativos y eh, y se habla del plan del programa de construcción de vivienda de 40 mil metros que generaría, se estima, 3200 empleos directos e indirectos. Estaba pensando en la última frase de Montserrat Ruiz sobre si esta generación de empleos va a llegar a mujeres o está muy, eh, muy masculinizada en una gran parte de ella No lo sé, pero que sean las economistas, en este caso ahora eh, Sofía Guillén y también Roxana Morales, quienes nos digan qué piensan sobre esta propuesta que está ahí en la mesa, de las obras de infraestructura, por 3,1 billones de colones. Sí, sobre esta iniciativa en concreto, yo diría tres cosas puntuales. La primera, me parece que es correcto apostar a la inversión pública como uno de los motores en la economía que puede ayudar en la generación de empleo y en general... Eh, que permite mejorar bienes y servicios que el Estado brinda, ¿verdad? Porque al final construir carreteras es mejorar un servicio, es el servicio de eh, la construcción de vía pública, igual invertir en salud o en educación. Entonces, es por los dos lados, es mejorar capacidad del Estado de entregar sus bienes y servicios y también la generación de empleo, lo cual, paréntesis, nos recuerda la importancia de lo público y nos recuerda la importancia de que el Estado, al fin de cuentas, es un empleador más de la economía. No es el único, pero es un partícipe importante. Ese es el primer punto que quisiera Quisiera decir sobre la inversión pública en general. Luego, sobre esta iniciativa puntual, es decir, ese monto, eh, lo segundo que tendría que decir es, bueno, que recordemos que estas son obras de mediano plazo, ¿verdad? Van a empezar ahora, pero van a tomar un tiempo en finalmente dar los resultados. Eh, si se construye una carretera, toma algún tiempo que la carretera esté finalmente construida y que pueda ser utilizada, aunque ciertamente desde que se empieza a trabajar ya hay contratación de personas trabajadoras. Y finalmente lo que sí, eh, digamos, yo terminaría diciendo sobre el tema es, ok, sí, es importante, es positivo. Eh, pero me queda una duda sobre si este monto eh, se refiere a la inversión del sector público en total o solo a la, a la inversión de capital del gobierno central, ¿verdad? Porque si estás hablando de pasar la inversión del gobierno central en capital de lo que ha invertido en los últimos años a 3.1 billones, entonces sí estás hablando de una gran, gran apuesta de eh, inversión en capital. Pero si estás hablando de esos 3.1 millones, no del gobierno central, sino de todo el sector público, entonces ya estás incluyendo las inversiones de la caja, de las universidades, del ICE, que normalmente rondan ese monto eh, en términos agregados, entonces no sería tanta la diferencia, entonces esos son vamos, esto está dentro de lo que hemos venido conversando. Como es algo muy general la conferencia de prensa, hay detalles que tienen que ser vistos después con cuidado. Nada más, dejo ahí o puntualizo que cuando ya esté escrito en blanco y negro, hay que fijarse ahí con letra menuda si se refieren a una inversión de capital del gobierno central o de todo el sector público, para dimensionar si realmente hay una apuesta de mayor inversión o si es más bien un poco seguir con lo que traíamos. En términos generales, la inversión pública es un camino. Nada más hay que eh, afinar ese tipo de detalles. Roxana Morales, comparte su no, opinión. Sí, coincido plenamente con Sofía. Yo creo que todas coincidimos que la inversión pública Ay. es fundamental en este, en este momento. En periodos de crisis, por lo general, lo que nosotros decimos es, bueno, utilicemos la inversión en, o en infraestructura ya pública para poder generar empleos, porque es una, un tipo de gasto, digamos, temporal y que a su vez tiene réditos a futuro, ¿verdad? Para el desarrollo del país y de, y de la, las economías, ¿verdad? Porque al final lo que determina también es generando competitividad. Eh, es importante lo que mencionaba Sofía también, bueno, también nos genera dudas si este monto es algo extraordinario a lo normalmente que en la economía ocurre, digamos, dentro de los proyectos. O eh, se habla también de alianzas públicos-privadas para, para este tema. Me preocupa que no se Bueno, se habló dentro de la conferencia de una agilización de trámites, por ejemplo. Uh -huh. Pero se van a agilizar efectivamente los trámites para eh, llevar a cabo la obra pública. Sabemos que hay procesos de, de reclamos eh, que se llevan a una contraloría, uh -huh. etc. Todos todos esos, esos eh, procedimientos de verdad vamos a... a agilizarlos, de manera que efectivamente se vaya a dar la inversión de obra pública o pasa lo que sucede por mucho tiempo y lo que ha venido sucediendo, que tenemos los recursos, tenemos la plata, tenemos el proyecto y pasan dos, tres años cuando ya se va a invertir la obra cuesta dos o tres veces más entonces ocupamos ahorita recursos, me parece como también mencionaba Sofía, es un proyecto más de mediano, largo plazo ahorita yo creo que hay proyectos que ya están caminando y que efectivamente pueden generar empleos, me parece urgente que se haga la inversión en infraestructura eh, educativa, yo creo que ese tema es algo que se viene dejando de lado hace mucho tiempo, se viene retrasando y es eh, un momento muy importante para ello. Y otro tema fundamental que me parece a mí también ahí que se menciona es la infraestructura en vivienda, ¿verdad? Esa vivienda para clase media vivienda para... Eh, personas eh, de bajos ingresos en este país hay un déficit enorme de vivienda y en estas condiciones peor porque sabemos que muchas personas, muchas familias están alquilando en este momento o tienen deudas para poder este, o, o más bien tienen deudas y no, y no pueden acceder tampoco a nuevos créditos para vivienda, etc. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se va a dar también este plan de viviendas? Son viviendas de interés social, bueno, ojalá que, sea, que se vaya a construir rápidamente y a su vez vaya a beneficiar a esos hogares que eh, generalmente eh, son, han sido perjudicados y que en esta coyuntura, pues más, ¿verdad? Como mencionaba Sofía al principio, y, y las compañeras, bueno, el sector informal de la economía ha sido muy golpeado y este sector informal por lo general son familias que provienen de estos eh, quintiles de la población más bajos del país. ¿Qué dice Laura Bonilla? Les comentaba al principio que la, la, el anuncio número uno era el que nosotros rescatábamos. Sin embargo, los, los demás, incluido este, son medidas que en realidad son acciones que ya veníamos implementando desde hace varios meses y muchas de esas incluso, por supuesto, apoyadas pues por las cámaras. Entonces, nosotros lo que ocupamos es dinamizar y acelerar la ejecución de todas estas medidas que ya no es nada nuevo, ya se ha venido hablando. Y sí tenemos malas experiencias, que todos sabemos, en, en, en principalmente en lo que es obra pública este, de infraestructura, que es muy importante para el sector exportador. Eh, la mala experiencia con la ruta 32, que no avanza, la ruta 27, que no empieza. Entonces nosotros sí hacemos un llamado de que por favor logremos ahora de este, este problema que tenemos, este COVID, y esperemos que esto se agilice, verdad definitivamente. También coincido con las compañeras, esto es sumamente importante, genera empleo, todo el mundo lo sabemos, pero sí si son medidas a mediano y largo plazo, verdad. Y yo creo que en este momento estamos la economía lo que está ocupando muchos medidas a corto plazo. Más bien a mí me alegró el anuncio del señor presidente que el lunes van a hablar porque lo que ocupamos hay empresas cerradas y ocupamos asegurar el sustento de las familias. Hay gente que no está llegando, con, no le está llegando un salario. Entonces yo yo sí quiero medidas más a corto plazo que son las que espero que el presidente vaya a dar el próximo lunes, verdad, porque Necesitamos resucitar, llamo yo, la economía costarricense. Uh -huh. Resucitar la economía costarricense. Eh, se resucita con esas obras, dice Laura Bonilla, es lo que se venía haciendo. Eh, ¿Qué piensa Montserrat? Ruiz. Bueno, eh... Tomando un poco el tema de, de la apertura gradual a la normalidad, eso lo dejan en una exclusiva al ministro de Salud para el lunes. A nosotros de pronto también nos hubiera gustado saber un poquito que, que, cómo íbamos a, retomar, a retornar esa normalidad. Eh, y que anuncian que van a anunciar, ¿verdad? Bueno, y, y retomando el tema de, de, de todo lo que es inversión pública, sin duda siempre que hay crisis eh, estas medidas a corto y mediano plazo son las que reactivan una economía. Me hubiese gustado ver también la participación del ICE dentro de estas, de estas eh, obras públicas. Yo creo que el ICE construye y deberíamos empezar a, a pensar en, en, en un ICE más involucrado en, en, en el sector de, de obra pública igual que las compañeras, deseosa de, de, de ver cómo es que se va a implementar también este programa de vivienda. Es importante eh... Hace falta la inmediatez en, en, en este momento. Eh, habrá que ver si, si esta inversión de estos 3.2 billones mil de dólares pues va a activar, perdón, billones de, de, en obra pública pues van a activar la, la economía, la inmediatez que es lo que pues eh, apoyando lo que dice doña Laura atañe al sector productivo eh, de economía social del país. ¿verdad? Bueno, voy a pasar a la siguiente pantalla porque se habla de que uno de los elementos importantes son los, los trámites, la mejora regulatoria, que se está hablando de que, de que con la declaración jurada se van a superar 104 trámites, ¿verdad? Creo que está más adelante, don Alonso, más adelantito, después de esta. Y me parece que es la siguiente, y tal vez ahora volvemos a esta anterior, porque ahí se hablan de varios proyectos que vamos a analizar con ellas, pero con nuestras participantes de esta tarde, pero 104 trámites, dice, se van a superar. bueno. Alguien podría decir, voy a empezar otra vez con red, más bien, que fue uh -huh. la última. Yes, uh -huh. mm, o, y también con doña Laura, mucha de esa inmediatez tal vez estaría dando con esos 104 trámites que se van a superar con solo la declaración jurada. Bueno, ya eso era algo que se había hablado en el 2018, en septiembre del 2018, el poder reducir trámites y creo que ahí el MEIC junto con Procomer ha hecho un buen trabajo con la ventanilla única de inversión y han estado analizando todos esos problemas que ha tenido la institucionalidad para poder agilizar la misma inversión, que eso es algo que también atañe a lo que hablábamos anteriormente con esos 3.2 billones. Eh, debería plantearse claramente porque si nosotros pensamos en... en en que estos 104 trámites de verdad se van a reducir y por medio de una declaración eh, tiene que tener algo. ¿verdad? Hay un tema de que la declaración tiene un costo, eso, eso adquiere un costo y de, se debería entonces poner, volvemos a lo mismo, habría que verlo con los requisitos tal cual y cuáles son las instituciones que realmente van a disminuir esos trámites, que eso es muy importante. Doña Laura, ¿usted comparte la misma opinión? Sí, claro. De hecho, eh, yo creo que es importante reconocer el trabajo que ha hecho la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, también, este, en agilizar proyectos que nos van a ayudar, y la Cámara, de hecho, en el pronunciamiento que le hicimos al señor presidente, nos hemos manifestado a favor de ciertos proyectos que nos van a ayudar, que aquí ellos me, me mencionan, que no es nada nuevo, que me parece que es sumamente importante la, el fortalecimiento de la formación técnica con el proyecto de LIDA, ya nosotros, por supuesto, nos, nos, nos, nos pusimos a, a favor. También otro, el de gobierno digital. Yo creo incluso, aquí tengo el nombre, perdón, este, donde la Agencia Nacional de, de, de Gobierno Digital, donde nos pronunciamos. Entonces, yo creo que aquí va a ser sumamente importante el trabajo de la Asamblea Legislativa para que nos ayude a sacar estos proyectos que, que vendrían a ayudarnos con, con esta facilidad también la ventanilla única sé que está trabajando fuertemente como mencionaba la compañera que eso nos ayudaría pero esto necesitamos o sea ponerle verdad yo creo que, que, que se venimos hablando ya de estos temas y de ahí esperemos de verdad que ahora con esta pandemia económica que llamo yo que es lo que más viene ahora es lo que se nos viene podamos este avanzar en estos temas de, de digital, digitalizar el país Déjeme pasar a la otra pantalla y voy a empezar ahora sí con Roxana Morales y con Sofía Guillén. Eh, se habló, es la anterior, Alonso, a esta, eh, me parece que esta. Gracias. Políticas transversales y se está hablando del proyecto de ley de flexibilidad de línea y de generación, el, el proyecto de flexibilidad laboral es este, eh, de, para generar empleo. Ley para flexibilizar el INA y generar empleo. Y se está hablando también de jornadas flexibles para, eh, para el trabajo e igualmente, bueno, lo de la comisión de datáfonos, que es un proyecto que me parece, bueno, sí, que ya fue aprobado. ¿Qué piensan ustedes de estas tres propuestas? Flexibilización laboral, los cambios en el INA eh, ¿Pueden ser tal vez esas medidas inmediatas que están reclamando eh, aquí las dos representantes de ambas cámaras? Bueno, es? en el caso de estas medidas, yo creo que también genera, sigue generando incertidumbre, ¿verdad? Porque en realidad lo que se menciona, flexibilizar el INA, ¿qué es eso? ¿Verdad? Yo creo que si no hemos leído, si hay un proyecto de ley y no lo hemos leído, no entendemos claro qué es flexibilizar el INA, ¿verdad? Entonces ahí no me atrevería como a opinar qué tanto es flexibilizar, porque lo que sí tenemos claro es que el INA es un importante generador de... Eh, eh, digamos, más bien de capacidades a la población que sabemos que actualmente está teniendo muchas dificultades para insertarse en el mercado laboral y a través del INA puede generarse esas, esas capacitaciones y más acordes con las necesidades de las empresas, ¿verdad? Que eso es lo que se ha venido reclamando, ese desenganche que hay entre el sistema educativo y las empresas, esto podría solucionarlo. Probamos de nuevo, es una cosa a más mediano y largo plazo, los resultados que se verían. Y en el caso de flexibilización laboral, pues ahí sí. Yo tendría serias dudas, porque más bien ahora hablábamos, o Monserrat decía, bueno, ¿cuáles son proyectos aquí para las mujeres? Bueno, esto es contra las mujeres, de acuerdo. ¿Por qué? porque este proyecto más bien lo que podría afectar, imaginamos ayer publicó el, el INEC, los datos de desempleo de las mujeres, llegó al 18% de las mujeres que buscan empleo, un crecimiento y un nivel de desempleo histórico. Muchas mujeres tienen serios problemas para acceder al mercado laboral por todo el tema del cuidado de los niños y niñas, sabemos que las redes de cuidado son insuficientes, ya han venido haciendo análisis hace unos días eh, sobre, sobre la muy baja cobertura que tienen estas redes de cuidado y bueno, ¿qué hacemos las mujeres si al final, verdad, nos dice la ley, bueno, ustedes tienen la oportunidad de tener jornadas flexibles, negociadas con el empleador, pero muchas veces el poder no permite negociaciones, entonces nos va a decir a nosotros, bueno, o, hace, o le gusta este horario, o sorry, no lo podemos contratar o no puede seguir. ¿Y qué hago yo con los centros de cuidado si el centro de cuidado o quien cuida a mis niños y niñas no tiene una jornada de 12 horas para yo poder dejar mi niño o mi niña? Entonces ahí podría generar una exclusión mayor de las mujeres en el mercado laboral que por eso habría que mirarlo con cuidado y ver qué tanto es esa, esa flexibilidad. Sabemos que el proyecto de ley que se está discutiendo eh, incorpora por lo menos la no obligatoriedad, ¿verdad? O que las mujeres en el periodo de maternidad, no están sujetas a la flexibilidad laboral, ¿verdad? Pero en todo caso habría que ver con detalle cuáles esas cuáles son, serían esas herramientas que digamos no permitan una mayor exclusión de las mujeres del mercado laboral, sabiendo que tenemos eh, como responsabilidad todo el tema de los cuidados y que ahora se complica muchísimo más por el, el bajo acceso a, a estos redes de cuidado. Y además, una persona con un bajo nivel de ingreso que trabaja en X eh, o ya empresa, a veces le sale más barato quedarse en la casa que contratar a, alguna, a algún centro o una persona que le cuide a los niños o niñas. Entonces, hay que, hay que analizarlo con eh, cuidado este tema. Ok, Sofía Guillén y después buscamos reacción con representante de cámaras. Uh -huh. Sí, bueno, varias cosas. Quisiera no dejar tirado el tema de la agilización de trámites. ¿Por qué? Porque me parece que es un tema que ha durado mucho en resolverse en Costa Rica. Aquí hace mucho tiempo se dice la necesidad de agilizar trámites para las mipymes, por ejemplo. ¿Verdad? Ciertamente pareciera ser bastante eficiente la agilización de trámites para la atracción de inversión extranjera directa, pero para el mercado local ha costado muchísimo y ciertamente en Costa Rica formalizar una microempresa o abrir un negocio es bastante complicado. Eso no es nuevo, eso tiene mucho rato, pero yo quisiera hacer eh, una una Pequeña advertencia respecto a este tema. Yo escuché que es algo que me preocupó. Estoy de acuerdo con agilizar trámites, pero escuché a eh, doña Pilar referirse a que esa agilización de trámites incluía la agilización de trámites del CETENA para permisos eh, que tuvieran que ver con estudios de impacto ambiental y riesgos. Ahí hay que tener un cuidado, ¿verdad? Eh, nuestro desarrollo económico tiene que ser un desarrollo económico sostenible tiene que ser un desarrollo económico no depredador, ¿verdad? Porque si no entonces van a aparecer iniciativas de, de yo que sé de, de la minería queriendo eh, ser una actividad bajo el lema fuente de empleo ya, pero hay un costo ambiental de eso hay un costo social de eso hay entonces sí agilicemos trámites sí facilitemos formalización eh, no puede ser que haya que dar tantas vueltas entre la MUNI, el Ministerio de Salud y, del, y todo mundo para eh, generar un negocio en vez de tener una, finalmente una ventanilla para los negocios pequeños que no se ha logrado concretar de manera ágil, pero ojo con eh, las regulaciones ambientales. Ahora, puntualmente sobre estos últimos aspectos de las diapositivas que veíamos tres elementos, la ley que sugieren de flexibilización del INAH. Que precisamente uno de los detalles de la conferencia de prensa, como ya hemos dicho en varias ocasiones, es que es un poquito ambigua porque es muy general y entonces no sabemos si ella está hablando puntualmente del proyecto de ley que se discute en la Asamblea Legislativa desde hace tiempo, no es un tema nuevo. Si se refiere a ese proyecto de ley, varias organizaciones y diputaciones han advertido que tiene serios fallos que habría que revisar y que más bien podría poner en peligro la capacidad de Lina de operar. Entonces, Ojo respecto a lo que significa en la práctica flexibilizar el INA. El INA es una, una institución que tiene un enorme potencial de trabajo, enorme, eh, y tendríamos que buscar fortalecerla. Entonces... Hay que leer la letra menuda de lo que sea que signifique flexibilizar. La otra palabra flexibilización está acompañada ya no de la frase guina, sino de la frase laboral, que tampoco es un tema nuevo. La flexibilización laboral en Costa Rica tiene mucho rato de ser propuesta. En instancias como la propia UCAEP han insistido reiteradamente en la necesidad de flexibilizar jornadas. Recordemos que en media pandemia se tomó la decisión temporal de flexibilizar eh, y reducir Jornadas, pero era temporal, ¿verdad? Yo eh, quisiera leer, porque tampoco dice si se refiere al proyecto de ley que está en la Asamblea Legislativa, quisiera uh -huh. que cuando el documento está escrito en blanco y negro, eh, se dijera el número de expediente del que se está hablando para poder ir y revisar qué es lo que significa en la práctica, porque eh, mucho ojo, yo no creo que haya que avanzar en la vía de deteriorar el mercado laboral. En Costa Rica ya la informalidad es bastante alta, eh, casi la mitad de la gente que trabaja, trabaja en condiciones de informalidad, hemos precarizado el mercado laboral costarricense, coincido con Roxana, en desventaja para las mujeres, este es un elemento que las pondría nuevamente en desventaja, y eso me conduce a otro punto, y es que aquí no hay perspectiva de género incluida en las propuestas. ¿Y por qué eso es importante? ¿Es un tema de moda? No, no es un tema de moda, es que en Costa Rica resulta que la pobreza tiene rostro de mujer, Cerca de un 25% de los hogares bajo la línea de la pobreza tienen jefatura femenina. Las mayores tasas de desempleo y subempleo son las femeninas que prácticamente duplican las masculinas. Es decir, esto no es un tema de moda, es una realidad. La mujer está en desventaja en términos de trabajo y pobreza, así como desigualdad. Entonces no podemos estar tomando medidas que de alguna forma las vulnerabilicen. Y con esto cierro eh, esta intervención, eh, yo vuelvo a señalar que hay ausencia en el plan para la informalidad. Y a propósito, en vez de estar pensando en jornadas laborales y precarizar aún más las condiciones del mercado de trabajo costarricense, deberíamos de estar buscando cómo avanzar en la formalización de las personas trabajadoras. Por ejemplo las mujeres se dedican principalmente de acuerdo a la NAO a servicios domésticos remunerados trabajadoras domésticas, seguidas por comercio y enseñanza, son las tres principales trabajos remunerados de las mujeres en Costa Rica, y resulta que la mayor parte de mujeres que son eh, trabajadoras domésticas remuneradas no tienen eh, aseguramiento o se aseguran a través de algún familiar, no logran estar formalizadas en la seguridad social, a pesar de que la caja diseñó un nuevo reglamento que abarata lograr eh, asegurarlas. Di, Pero no se ha hecho suficiente campaña para, eh, para facilitar ese aseguramiento. Hagamos una campaña comunicativa, expliquémosle a la gente que ahora es más barato asegurar a las trabajadoras domésticas, gracias al reglamento de la caja del año pasado, para que avancemos en formalizar. Y lo de las comisiones de datáfonos, eh, si se refieren a lo que, al proyecto de ley que al final se aprobó, me parece que no representa un avance. Más bien tendríamos que estar hablando de consolidar el proyecto antiusura. Una reacción quisiera tal vez de las cámaras para ir, para pasar, para que no se nos queden dos temas que están ahí que me parecen muy interesantes. ¿Qué nos dice Laura Pacheco sobre eso que acaban de comentar en torno a la ley del y y en torno a la flexibilidad laboral? Perdón, Laura Bonilla. Laura Bonilla, perdón, de vez. Otra compañera, otra Laura. Vamos a ver, nosotros en, en, en este punto, el punto 4 de apoyo productivo, lo que nosotros vemos que Doña Pilar ahí no menciona. Y nos preocupa a un montón. Fechas de cumplimiento y quiénes son uh -huh. los responsables. Yo creo que esto es mucha teoría, ya lo hemos hablado, pero yo creo que aquí falta concretar. Yo creo que deberíamos de hacer como una segunda parte, solicitarle al gobierno, porque es muy lindo, sí, y, y, y me sirve. Y, y agregarle tal vez un poco de género, como decían las compañeras, también, sumamente importante. Yo creo que finalmente, las, finalmente el, el tema de las mujeres... Ayer incluso que me trasladé a la zona norte y vi una cantidad de mujeres haciendo fila para recoger un comestible, sentí un dolor porque finalmente yo creo que todo repercute, ¿verdad? El tener que tienen hijos con hambre y todo. Pero pero y si no hay fechas, ¿y quién es el responsable de esto? O sea, no, no le veo absolutamente de verdad, nadie me, nada me entristece esa parte y creo que nos quedan debiendo una segunda parte. Uh -huh. Sí, bueno, cuando hablamos un poco de la flexibilización del Lina, también nos gustaría ver una propuesta concreta. ¿A qué se refiere la flexibilización del Lina? Porque hoy por hoy nosotros como empresas de economía social vemos a Lina como un gran aliado en materia no solo de, de creación de competencias y habilidades, sino también con asistencia técnica a las mipymes y a las empresas de economía social solidaria. Entonces, hablar un poco de esa ley de flexibilización nos interesa muchísimo y igual verlo lo puntual. Si en efecto sabemos que es una conferencia de prensa y que están eh, hablando de, de detalles muy puntuales, sí es, es urgente que ya nosotros, por lo menos las cámaras y los sectores empresariales, tanto de la economía social solidaria como de las de las otras empresas también que forman parte del parque empresarial tengamos eso claro para poder de pronto ver un poco las expectativas que están teniendo hoy nuestros, nuestros asociados y asociadas. En jornadas flexibles, definitivamente esto es un tema que vamos a tener que, que, que ver con lupa. Porque al igual como lo dicen las compañeras, hemos considerado que estas jornadas flexibles pueden inducir a los grupos más vulnerables a, a, a atacar a los grupos más vulnerables, en este caso las mujeres. Eh, todo lo que son redes de cuidado va a tener un impacto, las redes de cuidado cierran temprano, con jornadas flexibles las mujeres estaríamos saliendo más tarde, en fin, hay que verlo con lupa, no lo considero y tampoco lo considero un factor incidente en una rehabilitación, como le repitió varias veces doña Pilar, Económica. Creo que hay proyectos todavía más valiosos y hay propuestas todavía más valiosas que hemos presentado los sectores privados y el sector de economía social solidaria en materia de, de, de poder impulsar esta, esta economía. Que, ojo, no podemos volver otra vez atrás, no podemos volver pre-COVID. Deberíamos ya estar generando acciones que realmente cumplan la urgencia de una población que hoy por hoy eh, de, hay muchos que no tienen ni qué comer y eso es preocupante. Entonces, cuando se trata del de tema de flexibilizar el INA me preocupa que se hable de flexibilización sin decir es una transformación, lo que queremos darle a Lina, pues me parecería muy puntual hablar de transformación a diferencia de flexibilización, jornadas flexibles nos preocupa eh, la ley de, de, de datáfonos, pues en efecto hemos apoyado muchísimo desde la Cámara de Economía Social Solidaria, eh, la ley de, de, de, de porcentajes de datáfonos, pero también deberían hablar de la de usura y no se, no se conversó el tema de usura y también sobre los mercados, no se habló con Respecto a los mercados, sobre la competencia, comercio justo. Eh, otro tema de activación que va también muy de la mano con el tema de, de, de la inversión y que me salté y no puedo obviar es el hecho de pensar en nuevas cadenas de valor que pudiesen impulsar no solo las exportaciones, sino también el producto eh, interno y, y, y de los pequeños y medianos con base ¿no? eh, eh, de centros de valor agregado, las compras del Estado. No se, habla, no se habló de compras del Estado y el Estado es el mayor comprador del país. Entonces, deberíamos ya estar viendo de esos temas que sí afectan la inmediatez y podrían apoyar a muchísimos territorios fuera del GAM para poder generar economías eh, comunales y territoriales. Voy a hablar de dos propuestas más para que las analicemos en conjunto, o tres de una vez. Eh, una de ellas, yo, vamos a ponerlas en pantalla, a ver si se puede poner allí. Eh, muy interesante, eh, con base en lo que tengamos, vamos adelantando, creo que la que sigue ahí. Esa es una, ¿verdad? Se está hablando de, bueno, ustedes hablaban de medidas y medi bueno, de medidas en torno a, a, a empresas, bueno, están hablando de 200 mipymes exportadoras, uh -huh. ojo doña Laura Bonilla, o con potencial exportador, capital semilla, fondos no reembolsables, acompañamiento especializado, eh, esa es una de ellas, vamos a avanzar con otra de las pantallas, el tema este de la atracción de personas pensionadas, sí. extranjeras e inversionista, eh, inversionistas, ¿verdad? Eso Costa Rica como tercer destino de personas que se retiran, eso eh, llama ahí como un dato que llama la atención, e igualmente, ¿verdad?, y requiere, dice, de un mínimo de inversión, y finalmente, el tema me parece del cáñamo, ¿verdad?, eh, a propósito de, eh, de este nuevo producto, bueno, cultivo de cáñamo, que, que generaría subproductos, dicen ellos, eh, desconozco mucho los estudios que hay, también me gustaría, doña Laura, voy a empezar con usted, porque a propósito, ahí se habla de quiénes serían los países importadores y demás. ¿Cómo ve usted esto? ¿Eh? Atracción de personas eh, pensionadas, eh, cáñamo y también mi pymes, ¿verdad? Mi pymes con exportadores o con o potencial exportador. Bueno, eh, hoy me tomó por sorpresa que eh, conversan que dentro del programa Descubre va el cáñamo porque antes no se habló. Eran otros productos, podemos ir a ver cuando se hicieron las, las... Entonces, inmediatamente, de hecho, escribí a la Junta Directiva, porque yo estoy en la Junta Directiva ProCommer, que no se había hablado, y que por favor me pasen esos estudios, que, que hoy se habló, que se trabajó con Proconer, porque la verdad lo desconocía. Se estaba hablando de camote, de otros productos, pero no del cáñamo, y eso fue hoy, ¡pum! Sorpresa. ¿Ok? Yo creo que es sumamente importante primero ver esos estudios, pero sí es importante eh, comentarles que... Incluso hoy discutimos ahí en la punta y no hay permisos, el ARP que nosotros llamamos son permisos para poderlos cortar y hoy no los tenemos. O sea, entonces en este momento no es recomendable decirle a nadie que siembre hasta que no se solucione esto. Yo creo mm -hmm. que esto sí fue un poco a la ligera y sí tienen que demostrarnos y estar un poco más preparados porque no, no, no veo desde de Procomer impulsar esta industria que todavía le faltan permisos. Yo creo que eso, eso, eso fue una sorpresa hoy, la verdad y se los hice saber en el chat de la Junta Directiva, de hecho dice que estudias, han hecho unos estudios y que me los pasaron, por supuesto el fin de semana haré esto, eh, porque desconocíamos, ¿verdad? Esto se viene hablando hace poco acá, y en el programa Libio, pues definitivamente hay, hay principalmente lo que son mis pines que, que del parque exportador, que son muchas, lo están pasando mal, yo creo que esto ayudaría, sí y sí, eso sí, yo creo que nosotros, este parte como la Cámara de Exportadores, exigirle a, a ellos que nos gustaría ver resultados, ¿verdad? Que esto tiene que ser medido con el tiempo, porque no es como solo dar plata, porque la verdad que en realidad debe de haber un acompañamiento, como ellos dicen, pero yo creo que es un proyecto que tiene que ser medible, si incluso si quisiera hacer una segunda etapa o abarcar a más pymes Lo apoyamos, pero sí hay que llevarle pues, un poco de medición, ¿verdad? Principalmente. ¿Qué dice Rosana Morales? Bueno, en realidad, como todo, hemos quedado aquí a puros punteos de información y no nos queda como muy claro qué es lo que va a pasar. Me parece, en realidad, uno ve positivas las ideas. O sea, yo, yo no podría decir que estoy en contra. Habría que desmenuzarlas para ver qué es lo que, lo que se propone. Me parece muy bien todo el impulso a las pymes, ¿verdad? Todo, eh, incluso que se habló del ecosistema digital de pymes, ¿verdad? Yo creo que es un proyecto importante, pero también está para, para más adelante. Incluso se habla de, de este proyecto este, eh, para la atracción de personas extranjeras. Bueno, hay un proyecto de ley, ni siquiera se ha hecho el proyecto. Entonces habría que esperar, o sea, tendría que ir a la Asamblea Legislativa para ver qué puede pasar. Y en estas condiciones, yo más bien quisiera, como, como algo que, que no lo dije al principio, para mí una de las medidas de reactivación que yo creo que la gente es la que quería oír y que la gente entiende por reactivación, verdad, el común de la gente, es qué va a pasar de aquí en adelante, cuándo se van a empezar a abrir las actividades. Entonces, lo que nos dicen es, no, el lunes les decimos esas medidas. Yo creo que eso quedó debiendo, porque si uno tuviera un poquito más claridad sobre ese proceso de apertura, cuántos son los periodos, cuáles son las actividades que se van a ir reactivando, podría tener un, un, un poquito mayor claridad. Porque, ¿qué es lo que pasa? Ahorita hablamos, por ejemplo, de estos créditos productivos. ¿Para qué va a ir alguien a pedir un crédito productivo si no tiene quien quién venderle? Entonces, ¿cómo, cómo va, llevamos eso de la mano? ¿verdad? Porque si ya se anunció las fronteras cerradas hasta el 12 de junio y posiblemente se amplíe, no sabemos qué irá a pasar. Pero a, a nivel de mercado interno, ¿qué es lo que se va a ir reactivando? Tenemos un montón de productores que están sufriendo en este momento porque tienen esos productos que se lo están perdiendo. Han tenido que botar productos incluso. ¿Cuál es ese acompañamiento para estos productores? ¿Cómo logramos que ellos logren colocar esos productos? Ahí, entonces, ya incluso Monserrat hablaba ahora, las compras públicas, ¿cómo, cómo fortalecemos las compras públicas, particularmente a estas pymes? ¿Cómo hacemos, no solo fortalecer a este sector agrícola, que obviamente, este, todo el tema de la innovación, el acompañamiento y todo? Pero bueno, pero ahorita, ahorita, ¿qué hacen estos productores con sus, con sus productos? ¿Cómo los acompañamos para salir o mantenerse a flote durante esta crisis? Yo creo que eso es lo que esperaría alguna gente o algunas eh, personas. ¿Y cómo va a ir abriéndose esa actividad económica que sabemos que es, es muy complejo por todo lo que hemos visto? Que obviamente, y en eso coincidimos, hay que priorizar la vida de las personas, pero también hay que darle sostenibilidad a esas personas que no están teniendo ingresos a través de, por ejemplo, este programa o Plan Proteger a través de las ayudas sociales pero entonces, ¿cómo fortalecemos estas ayudas sociales? Tenemos un plan ahorita, digamos, para tres meses, estas ayudas a, a estas familias que quizá no vaya a alcanzar eh, la cantidad de, de personas que están, eh, digamos, solicitando este, estas ayudas. Pero bueno, entonces queda este otro hueco, ¿verdad? ¿Cómo financiamos esas transferencias a los hogares más allá de tres meses? Si de aquí a tres meses no está, hoy el gobierno anuncia que no va a tocar impuestos. ¿Verdad? A mí me extrañó que no se mencionara algo, porque definitivamente en esta coyuntura, y yo creo que la solidaridad empieza por los que tienen ingresos y los que les está yendo bien, deberían contribuir un poco, no se trata de caridad, sino de solidaridad, contribuir un poco con estas familias que la están pasando mal, y no porque quieren, sino porque la economía les está impidiendo realizar sus actividades. Entonces, esta población que necesita recursos, ¿cómo vamos a financiar? Porque como mencionaba, ahorita tenemos una moratoria de tres meses en esos créditos, Pasan los tres meses, ¿qué va a hacer estas familias si no van a conseguir empleos y si dentro de tres meses no se va a reactivar al sector turismo, por ejemplo, o las actividades? ¿Qué, va, ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con esas moratorias? ¿Se le va a solicitar una ampliación de moratorias? ¿Qué pasa con las moratorias? Por lo general, el sector público ahí está más apuntado, con más instrucciones desde el gobierno, por el sector privado, las casas comerciales. ¿Verdad? Entonces ahí se, com se comienza a generar una desesperación en la población porque si no consigue trabajo, no tiene transferencias, no puede pagar el alquiler, no puede pagar sus servicios públicos, entonces ahí la reactivación pierde sentido. Y yo creo que hay que tener cuidado con eso. Eh, no recomendaría entonces usted tampoco, como don Serrat, Ruiz, a nadie de la Cámara, que apueste por el cáñamo, que apueste por inversiones en mipymes para el tema, bueno, es impulso eh, para exportador, en fin, como dice doña Laura, ella dice no, no estoy, no estoy recomendando, eh, dice Roxana Morales, si no hay demanda, ¿quién va a comprar eso? Bueno, ¿sí? me escucho. Completamente de acuerdo, ahora, es un, tema, es un tema importante, pero creo que se está sobredimensionando en una eh, Situación donde termina siendo lo que doña Laura estaba diciendo y, de, y que, le, que le preocupa, que ella más bien va a preguntar qué pasó con los estudios y demás. Eh, eso debería responder a, a un mismo observatorio de este tipo de productos para ampliar el portafolio. Pero bueno, ya, ya hay ciertas instituciones que están en eso. Creo que hay temas más importantes, más relevantes. Eh, tenemos a FrutalCop, una cooperativa en, en Tarrazú que hoy por hoy tiene las manzanas nacionales en el piso, por ejemplo. Entonces, deberíamos estar hoy por hoy. Se habla de agricultura de precisión, maravilloso. Eso también tiene eh, el gobierno australiano impulsando desde hace dos años con, con acompañamiento del MAC y demás, pero bueno, en un momento como este deberíamos estar estudiando el portafolio de productos nacionales en materia de exportación y poder también pensar en estos productos que se quedan acá nacionales y, y ponerlos en estas cadenas que estamos impulsando, en, en encadenamientos productivos, donde se vea el Estado trabajando realmente con, con, con el sector privado en líneas de generación de apoyo para las pymes y para eh, el tema de economía social solidaria, organizaciones de economía social solidaria, cooperativas y demás. Hemos visto un sector productivo también que ha respondido muchísimo en materia de donaciones. Y que los vemos donde están llegando, con tal de no, poder, de no perder sus productos, a, a los lugares donde hay ciertos focos de vulnerabilidad y entregando ellos sus productos. Bueno, eso es parte de esa solidaridad y eso es parte de lo que a los costarricenses y a las costarricenses nos, nos identifica. Y, y también apoyo un poco el tema de, de, de, de Roxana de llegar y decir de por qué no ver un aporte extraordinario de, dentro de ciertos grupos y demás. Eh, de tanto privados como públicos, es un tema también de, de poder llegar y lo hemos visto, no es que no lo hayamos visto o es que es algo nuevo, hemos visto grupos organizados de vecinos generando campañas, vemos al, al Estado generando campañas, pero bueno... Más allá del tema del cáñamo, insisto, creo que deberían volver a ver el producto nacional. Tenemos al sector azucarero muy preocupado porque el azúcar hoy por hoy está en el suelo, en el mercado internacional. Eh, vemos otros tipos de, de productores también muy preocupados. El sector café está preocupadísimo por quién va a generar la mano de obra de recolección de café. Y, es, y ven qué tema más interesante que podríamos decir. Hay una base de más de 400 mil desempleados hoy en costa rica que de pronto en la recolección de café en período cosecha septiembre 2020 a enero 2021 probablemente una inserción de, de, de mano de obra eh, nacional va a estar recolectando café pero mm. eso es un supuesto y, y hoy ese sector cafetalero está muy preocupado porque no se sabe, y en materia de fronteras, retomando también el tema de la apertura de medidas paulatinas que se hablaron hoy, podríamos pensar entonces que de las fronteras se dijo hace una semana, 15 días, que no se abrían hasta eh, septiembre. Y habría que ver con las condiciones que se están dando en los países vecinos, en ambos países vecinos. Entonces, creo que son temas que realmente podrían ser más relevantes para propuestas y que nosotros se las hemos dado al presidente. Ahora, eh, ¿qué quedaría después de, de este lanzamiento de estas propuestas de, de rehabilitación económica que da el, el Estado hoy? De, pues seguir trabajando, eh, en, en el caso nuestro, con el vicepresidente de la República y trabajar con doña Silvia Lara para seguir apoyando todos los planes que nosotros hemos presentado, pero sí también consideramos que deberíamos ver un poquito más eh, el tema agro, no solo en precisión, sino también en un acompañamiento directo que se pudiese generar a la, a la inmediatez. El tiempo se nos está yendo, cerrando muy rápidamente, Sofía Guillén. Sí, varias cosas ahí rápidamente en este cierre. Lo primero, yo quisiera ver datos que respalden... Eh, las proyecciones que esté haciendo gobierno sobre eso que llama atraer pensionados del exterior me parece que es una medida a largo plazo no entiendo cuál es el sustento estadístico de eso no sé, no sé si es que tienen un estudio de mercado que lo determina y dice que en este momento en media pandemia una vez se levanten las restricciones sanitarias ese sector estaría dispuesto a mí me parece muy extraño porque las fronteras están cerradas y la confianza del turista extranjero va a tomar tiempo en que tenga ganas de subirse a un avión y viajar a otro país Luego, sobre el cáñamo, eh, pues tienen que haber obviamente todos los permisos que corresponden, ¿verdad? Me parece a mí que también es una medida de mediano plazo, digamos que mientras se consiguen los permisos y las cosechas suceden, eso va a tomar un buen rato. Eh, también me gustaría saber cuáles son los datos que tienen estimados de inserción laboral a través de ese mercado. Eh, sobre el impulso en Concapital Semilla a eh, MIPIMES exportadoras, me parece bastante bien, pero sí quisiera cerrar el día de hoy esta intervención diciendo algunas cosas. A mí me parece, bueno, uno, que hay que esperar el documento escrito en blanco y negro para saber exactamente de qué están hablando y poder finalmente emitir criterios más puntuales. Dos, me parece que es necesario que el gobierno insista en incluir una perspectiva de género de forma tal que no se afecte a las mujeres que ya hoy están en condición de pobreza y desigualdad porque son una población profundamente vulnerabilizada eh, y en eso me parece a mí, ojalá el Consejo de Mujeres pueda hacer aportes con ideas concretas cuando llegue el momento. Tres, creo que es urgente. El gobierno sigue sin formular iniciativas puntuales para avanzar de la informalidad a la formalidad en el mercado de trabajo. Eso no se puede postergar. Y ahí yo daría algunas iniciativas puntuales de cosas que se pueden hacer ya, y que urgen que se hagan ya porque no se pueden esperar meses. Yo insisto en que el reglamento de la caja que se aprobó hace tiempo sobre el, el seguro social para las personas trabajadoras domésticas eh, es un reglamento que abarata costos pero que nadie conoce. Hay que hacer una sí. campaña comunicativa para decirle al empleador vea, asegure a su trabajadora doméstica, ahora es más barato, hay un nuevo reglamento. No la deje por fuera. Dos, hay que hacer una campaña comunicativa que llame al costarricense a consumir lo nuestro. El mercado local requiere conciencia. Los consumidores tenemos que tener conciencia de lo importante que es comprarle a la pulpería, al productor agropecuario, a la gente que está acá intentando sacar adelante su tarea, pero también hay que tener iniciativas propuestas concretas para apoyar al sector productivo agropecuario y quisiera decir que por ejemplo ya que hicieron una plataforma para que este sector y otros puedan acceder a crédito porque el gobierno no eh, procura incentivar una plataforma en donde el productor agropecuario pueda tener una salida de venta con el usuario directamente hay muchos yo lo he visto en varios vecinos y conocidos que se contactan directamente con gente que va y traen un camioncito de cartago o de otros lados productos y les traen sus diarios no comprados en Walmart, sino comprados directamente del productor. ¿Cómo sistematizamos eso? ¿Cómo hacemos que eso sea posible? ¿Cómo lo incentivamos? Y cierro ya lo último que quisiera dejar acá. Urgen medidas de corto plazo, sí, pero además debo decir que me preocupa algo en el mediano plazo. Yo no veo a gobierno planteándose cómo va a hacerle frente al hueco fiscal y a la deuda con la que va a quedar después de esta pandemia. Y eso, aunque sé que hoy urgen medidas de corto plazo y hace dos segundos estaba insistiendo en la necesidad de formular medidas concretas para el ya, es necesario que el gobierno también se formule una mesa de trabajo en donde vaya pensando qué va a hacer con ese déficit fiscal que queda. Y yo voy a coincidir con Roxana. Aquí las grandes riquezas no pueden seguir evadiendo la responsabilidad que la solidaridad y la ética les llama a tener en este momento. Mientras se podrían tomar iniciativas de plazo inmediato, como para mí me parece, por ejemplo, que no se cobre el 1% de la canasta básica del IVA temporalmente para no recargar más costos a los hogares, ahora que entra en vigencia ese 1%, esa podría ser una medida paliativa temporal, pero en el largo plazo tenemos que pensar en la necesidad de que las grandes riquezas aporten, porque el hueco fiscal que nos va a quedar no es ningún chiste. Bien. Gracias, entonces a eh, Laura Bonilla por acompañarnos de Cadexco en este mmm, análisis virtual eh, también por supuesto a Monserrat Ruiz de Gracias. la Cámara Nacional de Economía Social Solidaria a Roxana Morales del um, economista del Observatorio Económico Social de la Universidad Nacional y a Sofía Guillén también economista profesora y consultora de la Universidad de Costa Rica y a ustedes por habernos seguido a través de las redes sociales a todas y a todos eh, nuestro agradecimiento por parte del Semanario Universidad y nos vemos en un nuevo encuentro, debate o análisis eh, al que convocará este medio de comunicación próximamente. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes.